las declaraciones que vimos de Waldo Ariel Suero, eh, Arismendi, la antigua, está en, con el presidente del Colegio Médico Dominicano eh, Provincial Duarte. Así es que vamos a ver qué nos tiene Arismendi con el doctor Bonilla. Adelante, Arismendi. Buenos días. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Asimismo es, en esta ocasión me encuentro acompañado del de presidente del Colegio Médico Dominicano de la seccional Duarte, el doctor Marcos Bonilla. Doctor, Toda una incertidumbre con esto de la vacuna en, y un gran debate. Eh, en el día de hoy, el Colegio Médico Dominicano fijaba eh, la posición de las personas que deben de ser prioridad para esta vacuna del COVID-19, la cual el gobierno ha dicho que estarían llegando al país en el próximo mes de marzo. ¿Cuál es su parecer en torno a este caso? Bien, con respecto a la adquisición de, de la vacuna por parte del gobierno, ellos son los que tienen la respuesta. Eh, se había dicho que era para marzo. La semana pasada el presidente Luis Abinader dijo que ya para este mes probable que llegara una partida. Y estamos a espera de esto. ¿Cuál, cuál usted entiende que debe de ser el sector que se le debe dar prioridad para hacer vacunas? En mi posición. Yo lo que digo que debería ser el país entero. No importa. ¿Entiende? Lo que sí es el, la atención a la vacuna de manera tal que no haya desperdicio, porque todo es un protocolo para poner esta, este tipo de vacunas, para que no haya un desperdicio. Agradecemos de que estén tomando en cuenta al sector salud eh, para ser los primarios en esto, eh, puesto que somos los que estamos más expuestos, igual que una gran población como la policía, y lo vemos bien, pero consideramos que lo que hay es que no haya desperdicio de la vacuna. Doctor, eh, también una gran incertidumbre en la población los cuales no confían en la efectividad de esta vacuna eh, las contrataciones que ha hecho el gobierno ¿qué le han parecido? ¿son vacunas confiables? Mira, estas vacunas se han puesto en, en el resto del del, del, del mundo en Europa y, y en algunos otros países por lo que considero que son fiables son buenas de, de utilizar claro que hay unos laboratorios que tienen más calidad que otros, pero si están aprobadas, eh, tienen su calidad okay. Muchísimas gracias. Bien, señores, ahí escucharon ustedes las declaraciones del de doctor Marcos Bonilla, quien es presidente del Colegio Médico Dominicano de la seccional Duarte. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias, Arismendi. Miren, podríamos eh, tener nuestras diferencias de criterio con el desarrollo político que ha tenido Cuba con la, las lo que pasa en Cuba no, Con el tema, sobre todo el tema político y un gobierno eh, fuerte como el de, el de La Habana pero Cuba es una nación que nos enorgullece como latinoamericanos y siempre va a ser así porque Cuba tiene un desarrollo que va mucho más allá de una gran mayoría de países latinoamericanos Cuba eh, anuncia que va a... Que va, está probando ya para ver si definitivamente puede sacarla al público en marzo de este año, la vacuna Soberanas 2. La soberana 2 es la primera vacuna producida en Latinoamérica. Cuba anunció que va a hacer prueba en 42.600 personas hasta marzo, a ver cómo va, para entonces sacarla. Y que tiene capacidad, oye esto, tiene capacidad para producir 100 millones de vacunas. <risa> Señores, quiera querramos o no, pero Cuba ha invertido mejor que el resto de Latinoamérica. Así es. Bueno, pasen feliz resto del día. Nosotros nos vemos mañana. Gracias por estar en su programa de mañana. Será hasta.